Preder, ¿dónde estará? ¡Preder! Aquí estoy, Petirrojo. ¿Qué quieres? Um, no, nada. Quería decirte que ya estamos en vacaciones y vamos a echarnos un rato en la piscina. Um, ok. Es una muy buena idea. Ok, ya estamos aquí. Um, ¿Qué hacemos? ¿Nadar? Eso es lo que se hace en las piscinas, ¿no? Ah, cierto. Como pueden ver, Petirrojo no puede salir de la piscina. Petirrojo, ¿estás ahí? ¿Sabes qué? Me voy a meter para ver qué pasa. Tun, tun, tun, tun, tun, tun. ¡Debo rescatarlo! ¡Debo rescatarlo! ¡Ja, ja, ja! Amigo, no estaba muerto. Solo te estaba haciendo una broma. Más bien una broma muy pesada. Casi me metes un infarto. Traté de salvarte y hasta pensé que estabas muerto. Eh, sí, me disculpo. Salgamos de aquí y vamos a hacer otras cosas.